Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 15 de febrero al domingo 25 de febrero del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Pues yo por mi parte te puedo contar que estoy contento porque estoy progresando con el cuadro que estoy pintando es mi propia versión del Salvador Mundi de Leonardo da Vinci este es una obra que admiro mucho y este y bueno, pues no pienso que en esta vida vaya a tener 500 millones de dólares de más para poder comprar el original entonces, este pues quiero tener esa obra, me gusta entonces dije, bueno, pues la voy a pintar y no con el propósito de imiter, querer imitar o, o pensar que soy tan bueno como Leonardo da Vinci pero como práctica pues y para tener el cuadro para mí mismo no, este, no se va a poner a la venta esa obra pero bueno, este, estoy aprendiendo muchísimo y gracias también al curso que tuve con José Luis Corella he aprendido mucho, voy a tener otro a principios de marzo entonces, bueno, este, en cuanto a lo que a mí corresponde, pues estoy muy contento porque estoy creciendo dentro de lo que me gusta hacer y bueno, dentro de esta pandemia, pues es lo que estoy haciendo varias horas al día, ¿no? Bueno, estás oyendo a mis, a mis hijos, este, están aquí contribuyendo en el video. Bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las de Turing Virtue, luego con mis cartas, luego con la sanación con los ángeles y vamos a ver cuáles son los mensajes para esta semana de Los Ángeles para todos nosotros y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes este, que comparte estos videos eh, los hago con mucho amor y bueno, pues expandamos más la luz espero que también estés con tranquilidad, con serenidad esto ya en cuanto a la pandemia cada vez va pintando mejor a mí me molesta mucho que los medios de comunicación masiva siempre exploten las noticias negativas, alarmen a la gente eso no aporta nada, igual que no aporta nada el estar este, pasando toda esta malinformación, información este, y que se haga ahí un chisme y bueno si sacas información acerca de lo de la pandemia pues hazlo de fuentes fidedignas, ¿no? que es lo importante. Y bueno, México va a empezar a vacunar ya los adultos mayores el 23 de febrero. Y bueno, pues espero que mis padres estén dentro de las primeras dos semanas, este, porque mi padre ya tiene 89 años y es hipertenso. Entonces, bueno, te, en teoría le debería tocar bastante rápido. Ahí ya les avisaré. Este, y yo en lo personal creo que me va a tocar en abril-mayo, entonces bueno, veamos cómo va progresando esto, pero lo que sí quería decir es, mucha gente está todavía, sobre todo si oigo las noticias alemanas, que yo no entiendo tanta negatividad del alemán, digo nunca se han este, destacado por ser sumamente positivos, pero, pero les encanta la verdad estar en lo negativo y siento que es irresponsable. Porque sí hay gente que se ha suicidado, este, porque pues, dice yo no voy a estar encerrado 3, 4 años. Este, y, uh, y la verdad está mala información. Yo calculo pa que para mediados de este año ya las cosas se van a normalizar bastante bien. Tal vez tengamos que usar cubrebocas o cosas así hasta cierto grado todavía y las sana distancia... Y la higiene para los que no estén vacunados. Los que estén vacunados pues ya no será necesario, por lo menos en el círculo particular o privado. Entonces, bueno, este, nada más para alentar a la gente de que esto ya está finalizando este, en este año. ¿no? Y bueno, igual si este, sufriste alguna pérdida o estás sufriendo pérdidas a través de esta pandemia, lo siento mucho. Yo creo que no hay nadie en el mundo que no esté afectado a través de una pérdida. Este, yo ya conozco a varias personas que han fallecido y lo único que puedo hacer es rezar por esa alma y por el bienestar de los que se quedan en este plano. ¿no? Acuérdate, todo es parte de la vida, son ciclos como la vida misma y es un aprendizaje global e individual y bueno, espero que por fin la Humanidad aprenda de esta situación, aprenda que la salud es un bien común y universal y que igual lo que haya de vacunas y medicamentos, no solo para esta pandemia, sino en general, se le dé más hincapié y se haga más accesible para todos. ¿no? Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. <coughs> Mercy, gracias. Miren, otra vez el arcángel Gabriel. Había ahí alguien que decía que era fan de Gabriel, pues aquí está Gabriel. Y dice: I'm kind, of, uh, but I'm kind and thoughtful toward myself and others. <coughs> Perdón, <coughs> soy amable y uh, consideré, consideré, uh, considerado hacia mí y hacia los demás. Nuevamente, soy amable y considera, considerado hacia mí y hacia los demás. ¿okay? Es lo que nos están pidiendo. Y bueno, la gracia, este, de hecho, bueno pues la palabra gracias proviene de la gracia. ¿no? Y bueno, la gracia divina, que este no solo está en la parte celestial, sino nosotros también tenemos esa gracia divina por tener una divinidad propia, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, es justamente ese juego con la palabra gracias, el ser agradecido, el hacer, ser agraciado, ¿no? Entonces, bueno, seamos amables y considerados tanto hacia nosotros, siempre empezamos con nosotros, como hacia los demás, ¿ok? Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice música. Bueno, esta es del arcángel Janiel o Anael, que es el arcángel de la alegría. Y dice, arcángel Janiel, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha y canta. Entonces, bueno, como terminé la nota anterior, del video anterior, este, apóyate con música. Yo a veces de tanta negatividad o de comportamientos de seres humanos que no entiendo, este, a veces tengo que cerrar y decir, bueno, no me corresponde, no soy responsable por el comportamiento de la gente. Pero dentro de una pandemia el comportamiento pues, global sí es importante, obviamente. Entonces llega un punto al que me satura y digo, bueno, ya, yo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo yo me va a hacer un día muy alegre, muy bonito, me va a hacer algo de comer que me encante, me voy a poner a pintar, mientras estoy pintando voy a escuchar música, en la noche tal vez veré un programa de televisión, una película, una serie o algo, para este, distraerme, relajarme, entretenerme, etc. ¿no? Entonces, bueno, la música a mí sí me sirve muchísimo, aparte de la meditación, y recuerda, somos como una antena gigantesca, y pues ahora sí que con la música, pues pon la estación de radio que quieras escuchar Sintonízate con la frecuencia de amor, de bienestar, de tranquilidad, de serenidad, de paz interna ¿okay? Entonces bueno, haz, haz esto con la música, es muy rápido ese transporte A mí me pasa muy seguido si llego a escuchar hay, hay música de Madonna, por ejemplo, La Isla Bonita. Bueno, me acuerdo, ahora sí que unas décadas atrás, pero me acuerdo de que entraba a una discoteca y uy estaba súper de moda la canción y qué padre, vamos a bailarla. Y, y me veo en ese instante, o sea, recorro ahí 30 décadas atrás, este, 30 décadas, eh, tre, 30 años, perdón, no, 3 décadas atrás, y, este, y, y, y me veo en ese instante y, y hasta veo a la gente, etc. Es muy chistoso. Y me pasa también con los olores, no sé si les haya pasado. Que un olor, boom, te transporta a un... No sé, haz de cuenta que hayas comido algo de infancia. Que en mi caso, por ejemplo, que de niño alguna vez mis padres nos llevaron a mi hermana y a mí a Alemania. Y había cosas que no se podían conseguir aquí en México, ¿no? Como hay cosas que aquí en México que no se consiguen en otro lugar. Pero bueno, me acuerdo de ciertas comidas o golosinas. Y ya años más tarde, o igual décadas más tarde, este, pues he llegado a ir a Alemania. Y de repente pruebo eso y es así como que ¡wow! Me acuerdo que esto lo probé hace tantísimos años. Y me veo en casa de mi tía comiendo eso y de hecho podría casi aseverar qué es lo que traía puesto cada una de las personas, ¿no? Pero este recuerdo como tal no lo tendría, este no se dispararía eh, por tratar de recordarlo nada más, sino a través de esta sensación del sabor. Entonces la música es algo muy parecido. Y tú puedes poner la estación de, de, de música o que, que te agrade para elevar tu estado anímico, ¿no? A ver, prosigamos para el miércoles y el jueves. La carta dice, sabiduría. Es el arcángel Jofiel y dice, arcángel Jofiel, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Bueno, esta carta de la sabiduría de Jofiel eh, tiene que ver un poquito más profundamente puede ser por un lado de que llegue tal vez un momento de decisión y de que esta carta te esté diciendo que tienes la sabiduría suficiente para tomar la decisión adecuada así como que no te estés haciendo pelotas todo está bien este, y la sabiduría se basa a través de la experiencia ¿no? hay un conocimiento y reconocimiento del conocimiento mismo que nos hace ser más sabios, ¿no? entonces eso no tiene que ver nada con inteligencia, tal vez con una inteligencia emocional hasta cierto grado, pero bueno, entonces por un lado. Y por otro lado, este, pues es justamente de ese recorrido de la vida misma, que es, que, que es como cerrar un ciclo hasta cierto grado, o una etapa, o no un ciclo, pero una etapa dentro de la vida, que nos está diciendo, mira, ya recorriste todo esto y tienes esta sabiduría interna y reconocela y festejala, ¿no? Uh, a, a mí la verdad se me ha facilitado muchísimo a través de los años y a través de este mundo holístico, el tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Este, en mi caso, por ejemplo, ahorita estaba viendo si... Uh, no, no junto la cuota, trabajé algunos años en Alemania Entonces no junto la cuota para este, la pensión Entonces estaba viendo, bueno, si invierto cierta cantidad de dinero Y se paga en eh, postpago digamos, esta pensión Podría tener una pensión este, en Alemania Y si vale la pena, entonces bueno, pues ya eh, eh, Contacté a las autoridades necesarias, etc. Y bueno, ya tengo la información, ¿no? Y entonces... Aunque tal vez no convenga desde el punto de vista de inversión, porque la verdad te pagan una bicoca de pensión por hacerlo tan tarde. Entonces, bueno, este, en mí está tomar la decisión si lo voy a hacer o no, pero pues yo ya tengo todos los elementos para tomar una decisión, ¿no? Y saber por qué tomo esa decisión y tomarla con alegría, con certeza, ¿no? Con, bueno, ok, lo, lo voy a hacer por esto, ¿no? Tal vez no tanto por el dinero, pero por tener la sensación de tener una seguridad hasta cierto grado de saber, bueno, si todo se viene abajo, por lo menos voy a tener dinero para comer, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es a lo, a lo que voy con esta sabiduría, es lo que te trae el tiempo, ¿no? Y las experiencias mismas de la vida. Pero como nosotros nos escogemos las experiencias... Es como dar gracias nuevamente ¿no? este, al universo de, ah, ok, gracias por todas las experiencias que me han brindado porque gracias a ellas tengo esta sabiduría. ¿no? Y no se refiere a nosotros, digo, por ahí empezamos, pero también en lo que es, se refiere a la familia, amistades, relaciones humanas, etc. ¿okay? Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice Ave Fénix. Es el arcángel Azrael y dice: Como el ave Fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. ¿Okay? Entonces, bueno, para la gente que cumple años en esta semana, pues es justamente ¿no? un nuevo ciclo este, de esta sabiduría. Hay, hay como. Es como el software, ¿no? Desde la versión, hagan cuenta, pues estábamos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. ¡Pum! De aquí de repente es la versión 4.5, ¿no? Por decir algo, nos brincamos ahí este, a un nivel más elevado. Entonces, bueno, ahí es lo que nos están diciendo. Al reconocer todo este crecimiento, la sabiduría, las experiencias y demás, subimos de nivel, ¿no? Y esto a un nivel de experimentar y de vivir y de gozar la vida como uno espiritual, ¿no? Se nos facilita más reconocer situaciones, tomar decisiones, este, no sé, interactuar con la gente, apoyar a la gente, lo que fuera. Este es mucho más sencillo a que si, no sé, me comparo hace 20 años, no sabía, ¿no? Yo tenía un muy buen amigo, <coughs> y el amigo siempre lo hacía como psicólogo, porque me llevaba unos años y también tenía pues más experiencia de vida y como no tuvo una vida social amplia de niño ni de adolescente, pues tenía preguntas, ¿no? ¿Y ahora cómo manejo esto? ¿Y ahora cómo hago esto? Y este, me era muy importante, hoy en día me sigue siendo algo importante, no tanto, pero este ya tengo la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, recuerda, las respuestas están dentro de ti, están en ti. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años o aniversario. La carta dice, concentración. Miren, es la primera vez que nos sale esta carta. Se ve así. Entonces, bueno, concentración puede ser desde enfócate, este, vive el presente, ¿no? No estés con tantos rollos del futuro, este, sino realmente vivir el presente, el enfocarnos, ¿no? El gozar, el momento. La otra puede ser también que sea la concentración, que se junte, ¿no? Pues no sé, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar. Este, yo siento que es como que las dos cosas. Es el cúmulo, el, el gane, ¿no? Si más estamos viendo esto de la sabiduría y del renacer de la ave fénix, es así como me lo imagino como un atleta, ¿no? Que uy, uh, ya competí en no sé en los panamericanos. Y llegué a, no sé, a segundo lugar dentro de la carrera. Y ahora ya me puedo preparar para las olimpiadas, ¿no? Y entonces, o sea, estoy subiendo de nivel. Este, pero dentro de este festejo, estoy festejando de que, bueno, llegué a los Panamericanos, hice un segundo lugar. Y realmente, pues ahora, pues, gozar la medalla, el mérito... Este, el entrenamiento también, ¿no? Como, ah, pues mira, ahora pues con más motivación me voy a poner a entrenar para tener mejores resultados y romper mi propia marca, ¿no? Al correr en las olimpiadas, por decir algo. Yo creo que por ahí va un poquito esto de la concentración, ¿no? De que se concentra la energía y me concentro en el, me enfoco en el momento mismo, pero como decía, esto ya nos es mucho más fácil esto es ya como que, wow las respuestas están en ti, ¿no? Entonces, bueno, eh, es lo que dice esta carta, ¿no? Las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna, ¿no? En tu intuición, lo que tú sientas que es adecuado para ti. Bueno, pues yo creo que queda bastante clara la lectura. Este, Donde quiera que te encuentres, te envuelvo en luz. Te mando muchas bendiciones. Este, les quiero mucho, la verdad esta comunidad me ha sido muy importante dentro de la pandemia y quiero agradecerles porque los comentarios y retroalimentaciones la verdad me dejan interactuar con ustedes y siento que sí estoy aportando algo aunque sea un granito muy pequeño pero que, que estoy haciendo algo bien ¿no? y el propósito pues es eso, el apoyarnos, a no sé, motivarnos ¿no? dentro de esta pandemia y bueno, como tal el oráculo pues hacernos mejores seres y reconocernos como seres de luz simplemente ¿no? y si yo puedo aportar algo de conocimientos, experiencia, sabiduría pues con todo el amor del mundo entonces te agradeceré si vuelves a compartir y sigues compartiendo estos videos y si te suscribes, si te gustó también y pues te deseo una semana muy feliz este yo creo que es una semana bastante intensa eh, internamente pero no de hechos externos digamos ¿no? es realmente el vivir como muy intensamente el gozarte el quererte el ay qué padre está esto qué rico está la comida qué bien resolví esto este, qué bonita estuvo la conversación que tuve con tal persona, este, qué bonito que pude aportar esto con tal asociación o organización. Entonces, el, el realmente gozarlo, ¿no? Este, yo, a mí hoy, por ejemplo, tengo una señora que me ayuda con el aseo de la casa y me hace de comer, no todos los días, pero de vez en cuando. Y hoy la sentí sumamente cariñosa en su manera de, de, de ser y de apapacharme, ¿no? Este, de hecho, bueno, la, este, hace unos días me cortó el cabello porque estamos en rojo y no puedo salir de casa. Y lo hizo súper bien, y me encantó lo bien que lo hizo, y bueno, pues igual le di ahí una gratificación económica por el cortarme el cabello, y eh, como que di gracias por esa relación, ¿no? Aunque es una relación de trabajo y de empleo, hay, cierta, hay cierto cariño de por medio, ¿no? y entonces este, pues das gracias por eso porque hay una persona que pues está ahí apoyándote no lo más que puede bueno, entonces yo creo que por ahí va no el darnos cuenta a veces de cosas que tomamos como normales como rutinarias de todos los días el agradecerlas y ser como más conscientes nuevamente y subir de nivel en todos los aspectos